Vale, hoy es el día que más calor tengo desde que empezó el verano. Uh... Bienvenidos a todos, a un nuevo vídeo. Sonará el ventilador, pero es que os oh, lo juro que no aguanto, me estoy muriendo. Llevaré el pelo asqueroso, la cara asquerosa, todo asqueroso. Pero bueno, ¿qué vídeo traemos hoy? ¿Qué traje el miércoles? La guía de Omen, que por si no la habéis visto, tendréis una tarjeta por ahí arriba para cliquearla. Hoy vamos a ver al mejor Omen, a mi parecer del mundo. El chico este se llama Flex Ninja, es un jugador, no sé si es americano, y es una auténtica bastada como lo utiliza en rangos altos y la agresividad que juega con este personaje. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, ya que el vídeo dura 10 minutos al que vamos a reaccionar, pero vamos, es una auténtica locura, y si queréis jugar como él, creo que hay un tutorial que lo explico bastante bien, así que suscribiros, ir a otro vídeo, pasaros por mi Twitch que estoy todos los días, o sea, locura, locura, estoy aquí a muerte con vosotros. Bueno... I'm gonna start with them. One more elbow, elbow. Nah, elbow, no, no. Just veis, está jugando con Immortals, o sea, él creo que ya es radiante ahora mismo, pero en el vídeo este se ve que no. Muy buena. Vamos a el teleporter Muy buena Juega súper agresivo, como veis oh. Qué putada, qué putada Vale, eh, he cambiado el vídeo porque era muy antiguo el otro O sea, que he puesto uno de hoy, lo he subido hoy Así que vamos a ello vamos a, He visto un par de jugadas, pero bueno este es este oh, ya Este genio. Te dice el canal en la descripción. Muy, se ha hecho una triple de dos tiros. Vamos a ver. Lanzar Ya está la espalda. GG. Muy bonito. Qué putada. No, pero GG. No se ha three? llevado a los tres. ¡Tah! ¡Oh! oh my fucking God. You have two smokes. Uno para tres, ¿eh? ¡Oh! Shit. ¡Oh! ¡Oh! Shit. ¡Oh! Oh shit, bro Este pibe es muy bueno, este pibe es muy bueno <risa> Una preguntita, ¿qué os parece mejor? ¿Este omen que estamos viendo hoy o el race que vimos la semana pasada? Es que eso era una locura también, eh ¡Oh! <risa> <risa> <risa> ¡Qué bonito! Mira que no me gusta esta arma a mí, eh Uy, eh oh yeah. yeah. Teleport No hace falta, es que no le hace falta Aparte es que tiene mucho aim este pibe ¿Qué coño acaba de hacer? No Qué buen sitio, tío Bonito ¡Ah! ¿Uno? ¡Mete muy buenos headshots este tío, eh! ¡Mirad eso, tío! ¡Mirad oh, eso, tío! ¡Omenbrain! Oh, ¡Omenbrain! Con la Deagle es una locura! Oh. este bien! ¡Oh, shit! La que... La Deagle debería matar un tiro a la cabeza, eh. Esto de que mate de dos, no, no mola. Creo bueno. ¡Oh, shit! una espalda Oh Oh Oh I'd like to talk about my very first sponsor. Today's sponsor is Lowkey. Okay, hold me. Top the omen up, please. So que bonito, tío. Juega muy rápido. Es que es súper agresivo para ir con Omen. Nice, nice. Voy a cambiar la cámara de sitio. Voy a hacer una Oh, shit. Primero. Madre mía, tiene todo el pique, el cabrón. Tenía todo el pique. Pero es que este... O sea, vosotros lo veréis y no es para tanto. O sea, sí, diréis, es la hostia jugando, pero lo jodido es que esto lo está haciendo en radiante. O sea, es, es una auténtica bastada. ¿A mí me bojo, Muy buena, cegadora. On oh. the belly rolling. Omen diff, omen diff. No creo. <laughs> Qué Que putada. Buenísima. Buenísima. No. Oh, siempre falla el lees, loco. Pobrecito, es muy bueno, pero co como que no tiene el tiro decisivo. ¡Dios! ¡Dios santo! Impresionante. Impresionante, ya está. <risa> <risa> ¡Ouch! en punto, eh. Ah, ¡Oh! ah, ¡Oh! ¡Dios! <risa> Se va a hacer el ice ¡No, qué putada! Siempre igual, ¿ves? No tiene el golpe decisivo Es buenísimo porque te limpia cuatro Y el quinto lo falla y te lo deja Y así tú al menos te haces una baja ¿Ves? Se le ha matado eh, dos de tres Se va a hacer los dos que quedan Oh shit. Oh, es que qué sí, bonito. Más buen... <risa> <risa> <risa> es jugar un. Es He visto lo que quería hacer. Yo he visto un vídeo suyo que hacía eso. No. No. Es que se va para la espalda en un segundo, tío. El hijo puta, eh. Si es que me cabrea. Esa Upper, además, encima, ¿sabes? Que yo no me que lo cojan con Jet, pero. Parece una bastada como que Qué buena cegadora, tío. Oh. ¡Oh! Qué bien mete los flicks, eh, también te digo. Es que el punto fuerte de este tío, aparte del omen, pero lo utiliza muy bien. Es el aim, loco. Es un, es un 10 de jugador. Hermano, dime tú eso, ¿sabes? Si lo lleva a meter. Es que, el es qué tiro, loco. Oh, ¿veis? Falla el último tiro. It's it. Uh, yeah, uh, 30. 30 oh, shit. No, ah. sí. <laughs> <laughs> yeah, custom game. Un custom, eh. Que aquí normalmente la gente es más buena, supuestamente. Va perdiendo 2-7. Si, sí. buenísimo con el Mira como les vacila, eh. <risa> Hijo de puta. Oh. Ah. No, eso No, claro, eso tiene que ir corriendo y acá, Oh, back, back, back site. Es reina. Oh, fuck. <risa> No, es un tío carismático, tío, que lo ves en directo y te diviertes, ¿sabes? gente que es muy buena, pero no es divertida, tío. Yeah, um... Yeah, Lucas, you're fucking dumb. Oh. I don't eso I'm Yo creo que esto ha sido más que suficiente para que veáis eh, Cómo juega un hombre agresivamente Muchos cegabaras, muchos teleportes a espalda O sea, una auténtica locura Y yo considero que este tío es la hostia haciendo esto O sea, que tenéis el link en la descripción del canal de este chaval Pero también tenéis mi canal aquí y si os queréis suscribir Yo sigo sacando información, tutoriales, guías, highlights Mejores momentos Mierdas varias, o sea que darle el botón De suscribiros Tenéis mis redes en la descripción y nada, un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós guapetones you.